No Me quedé malas, weón. De ser escudo. Eso tuvo que doler. ¡Ay, qué ley! Vamos a no, rato. Dale. Bueno, dale Jugo eh. ahí, nos vemos. Nos vemos. Que el Héctor dice a ver si entra. Va a entrar el gato fiestero ese. Pero el no caballo si... fiestero como el de. <risa> pues no sé si va a entrar porque estaba el yugo o. Ah. ahora que ya se fue el yugo ya no va a entrar. Dale, Héctor, entra, a dejarte de bolune... <risa> ¿WHAT? <risa> ¡A no, la concha te maracón! Ahí está, ahí entró, ahí entró, ahí entró. ¡Diablos, señorita! Bien. ¡Vamos, loco! Era eh, ¿Qué era ahora? Eh, que lo que, que lo que, que lo que ¿Qué? dice la gente. Ya, ya, posi, posi pues pues. Buena elección. ¿Y ¿Cuánto le pagas? Ah, la hacemos por amor a la camiseta. Son lo que menos le tengo últimamente es amor a, a la camiseta acá. <risa> Como está muerto, mira, si puedo vendo hasta la camiseta te digo. Spike plantada. La va a seguir, la va a seguir. No más veneno. Seguirme, desgraciado para gente. ¡Electro René! ¡Electro René! en pie! ¡Electro debería! ¡Electro René! Sí, ¡Darto eliéctrico! ¡Suprimido! ¡Fueron suprimidos! ¡Estoy Dron! Es? ¡Marca ¡Marca puerta! puerta. Por atrás, por atrás. ¡Vendemos! No, ¡La ventana! ¡La ventana! ¡La ventana! Último jugador ¡La pie. ¡La ventana! ¡La Tron. una sola atraso, atrás atrás atraso, atrás atrás, atrás atrás, atrás atrás, atrás atrás atrás atrás no, le estoy diciendo. Y ahí la perra seguía y seguía. ¡Escapar! ¡Ay, no! La Viper estaba en la piba. ¡A la mierda, mamá! ¡Le estoy dando los noobs! Ya, buena, buena. ¡A cuchito, cuchito, cuchito. ¡Sí! Buena, ¡Buena, paloma! Ya, bueno, juguemos otra, juguemos otra. ¡Agregue, loco! Yo no sé agregar. Agrega, agrega, para allá no jugar con Paloma, sino con Jesiquita Dale vos, pito duro <risa> Ahora se va a ir a Argentina, ya no se quiere ir a Colombia Voy a Chile, pelotudo ¿Es de Chile o de Argentina? <risa> ¿Es de Argentina? ¿Qué? No, de Argentina, dijo yo cuando la escuché hablar ya me dijo Uy, uh, eso te va a pegar, eh Te va a, uh, a cargar okay. como Paloma y a la puchada Te va a cargar, eh. <risa> eh ¿Qué te importa que ¡La concha de tu madre! ¡Eh! ¡Hey, ¡No Cuidado, cuidado. Sí, escuche portales, escuche portales. Más respeto en ti presente. La sombra. Reina atrás. Ah, puta madre. Ahí está la mía. Roten, roten, roten, roten, roten. Decimos, voy a, decimos, voy roten, roten, roten. Ahí está. Ahí está la reina, no. ahí está la reina. De esquina, esquina, esquina, esquina, esquina. La no ¡Ay! Nuestro... ¡Ay vale. ¡Madres, qué pedo! Está sí, la bueno. reina esa de mierda. Ah. ¡Troleado! Este, no ya más, lo viste. No ¡Bien! Enlárgate, el, el sale, enlárgate. No tengo cargas. ¡Ya lo hice. Marca uno! Tengo miedo. Bruh. Va a ir a B. <tose> no, no. Voltea para el otro lado, voltea para el otro lado. Derecha, derecha, derecha, derecha. Se voltea para la derecha, Muelo. voltea para la derecha. ¿Qué carajo? Si os la no lo estás escuchar. Vete, Lope. Están en los dos vale Están en B. Bueno, pasa nada, vamos a. No, no, no, no. en A no hay nadie. Está plantando en B, está plantando acá. No tengo carga los cargando Acá yo tengo la kill, yo ya tengo la kill. ¿Dónde está? La para! ¡Ah, no, el Un placer conocerlos, nos vemos. Chao, chao. Cauchi, se uh -huh. me cuida chicos. Igual, igual, igual. Uh -huh. Así que gracias por ver.